bueno. ¿No? ¿Lo vieron? Eh, sí, sí, me parece que, que vi, que vi yo algo así Que hablan todas, eh, que hablan un montón, va, las, las que se animaron. Bueno, ¿y acá sí. dónde estamos? Si se quieren presentar. Eh, bueno, eh, yo soy Vero, soy compañera del FOL eh, trabajamos en el Ente, que acá es eh, básicamente es la obra. Eh, somos 40 compañeras. Y de las 40 co Somos 40. ¿40 albañilas? Sí, sí eh, en hay. En eh, distintos grupos venimos. Eh. Somos casi el 90% mujeres y estamos trabajando, empezamos abajo y ahora agarramos esto que es más grande, es para hacer el comedor, para poder dar un, un mejor servicio más que nada. El, Abajo lo, lo hicieron el ustedes espacio. también. Claro. Sí. Abajo que en la parte de construcción que tenés un, un, un este, so, las parrillas, la y las, parrillas una... la las barquitas, mango, las mesas, las veredas. Eso fue como una prueba piloto y después ya arrancamos para ya familiarizarnos con los materiales, claro. ¿Y cómo empezaron, chicas? Cuéntenos un poco la, la experiencia de dedicarse a la, a la construcción y, bueno, a través también de una organización con, con, con un principio organizativo, digamos, y, y que tiene que ver mucho con la economía popular y la autoorganización. Eh, lo primero fue que nosotros necesitábamos trabajar. Y salió la oportunidad que podíamos empezar a construir y... Las compañeras muy entusiasmadas eh, agarramos esta obra con ayuda, con todas empezando de cero. Y lo, lo básico es queremos trabajar. Uh -huh. Más que nada el, las mujeres que estamos en la organización. Demostrar que sí podemos, sí. que sí se puede construir. No es un trabajo de hombres solamente, sino que las mujeres también podemos construir. Eh, ¿Cómo fue que, que arrancaron con el tema de... Bueno, primero deben ser el prejuicio machista, pero después también de convocar, ¿no? Que son 40 compañeras. Eh, sí, al principio fue difícil más eh, organizarnos entre todas, pero como somos todas compañeras acá de distintos barrios, que vinimos, nos fuimos conociendo y después eh, se hizo fácil. Uh -huh. Más todas tenemos un conocimiento básico de la casa, de algún, en algún momento fuimos ayudante en casa, claro. de ayudar a hacer algo a nuestros maridos, así que algo de conocimiento teníamos y lo plasmamos también. Ajá, ¿y el ahora cómo se dirige? Me imagino también en la cuestión de la autoorganización, ¿alguien va más o menos sí, llevando un hay, punto? cómo se Hay sería? un capacitador y de, desde Buenos Aires nos bajan los planos y eso, hasta que no se certifica una parte, más eh, no se va avanzando, si va, sí, va en etapas ¿Esto por ejemplo cuánto hace que, lo, que ya levantaron las paredes, hicieron el contrapiso? Y empezamos en marzo, porque estuvimos dos meses con, más o menos con el tema de la plaza y eso y acá empezamos en marzo más o menos ¿Hicieron allá primero y después acá sí, o sí. fue en... No, en... no, no. primero abajo y después acá, acá. Eh, Cuéntenme un poco de ustedes cómo, cómo llegamos a, a, la, a, la, a la construcción eh, de, ¿Trabajaban de otra cosa? ¿Son mamás? ¿Están casadas? Sí, ¿cómo? todas somos mamás eh, no, Al ser madres por ahí también se nos limita un poco el tema de buscar trabajo así que... Eh, yo empecé en el FOL en el comedor de mi barrio y después uno va anotándose en distintas áreas que tenemos y, y bueno, llegamos acá. En las cuadrillas. Empezamos en las cuadrillas y después eh, nos capacitamos un poquito más y pudimos empezar a trabajar acá. ¿Y habían tenido otros trabajos previos? Les pregunto eso porque se la ve muy joven, entonces ese tema del mercado laboral, la inserción, el primer trabajo, o directamente ya... Este, no, economía trabajar, trabajar, trabajamos en otros lugares, pero está muy difícil y Ahora, no, con la pandemia ha sido sí, muy complicado. Más que nada para las mujeres, que tenemos chicos, que los chicos están yendo a la escuela y eso, para, y empezamos acá y hay muchas posibilidades de poder eh, avanzar. ¿Me muestran un poquito más o menos cómo, cómo sería la idea de la... Y, bueno, es este, como una casa o, o está... ¿Este ¿cómo, cómo va la a mar? ser la cocina? Así que ahí va a haber un ventanal donde se pueda servir. Donde se pueda servir la comida. estaría el baño. Y atrás sería el depósito. O sea que sigue la construcción. No, de aquel lado es. Sí. ¿De aquel lado? Sí. Ahí se asoma. mucha timidez. Se asoman y se meten enseguida. Ah, ¿Y podemos caminar? ¿Se sí, puede pasar? Sí, sí, sí, sí. Oh, ¿Les agarro mucha vergüenza a las compañeras? para. Nosotros también eh, ahora eh, corremos ¿Tres? con compramos con la organización de un terreno en la meseta Ajá. y queremos eh, ahí vamos a empezar un proyecto de terneros y un sí, ¿sí? sí, sí o a sea, de, de, de, de cerdo y terneros y huerta no, también no tenemos allá. y a la meseta o sea eh, más arriba sí allá, sí, allá arriba en la arriba meseta se ha pegado a la Casemiro Casimiro Gómez. Casimiro Gómez y viene siendo como. Claro, porque hay muchos crianceros. Eh, Nosotros hicimos sí. un programa con los que no tenían que darle de comer en un momento porque estaban cerrados. Claro. Sí, bacilos. sí, allá arriba tenemos, así que. Me decías entonces cómo era la, la conformación de la. Sí, este va a ser el salón. Y acá va a estar la cocina. Uh -huh. Cocina. Acá está el baño. Bueno. Y acá sería el, a ver si pasa... el depósito. Acá, este sería el depósito. Sí, un depósito. La verdad, que con la cantidad de gente que viene, se va a ver medio chico, pero bueno. Chicas, y ahora la cuadrilla, por ejemplo, un día como hoy que estamos grabando, que ya termina la semana, ¿cuántos vienen a trabajar? Y somos como 15, 15 personas. Ya que avanzás un montón. Eh, ¿no? sí, sí, vamos sí, avanzando sí. muy rápido. Porque en invierno cuesta más construir, ¿no? El tema sí, de la. Sí, más que nada o... el clima, porque nosotros estamos jamás así. Sí, y ahora hubieron varios paros de colectivos, que eso también se nos dificulta ah, llegar porque somos de distintos barrios. Eh, las compañeras... Eh, ahí estamos molestando. Nos corremos. La, las, les, les consultaba... Eh, las compañeros, ¿Los compañeros que están acá trabajando tienen otro trabajo y vienen para acá o arrancan acá derecho? Eh, no, algunos. Eh, lo, que, lo que se gana por ahí en el fondo no es que alcanza para todo, así que algunos por ahí hacen changan en otro lado, pero el día que les toca venir, vienen para acá derecho. Y la jornada es completa, ¿no? Sí, hacemos sí. Un día, dos días de 8, horas, de 8 a 4 de la tarde. La idea horas. igual sería para más a futuro, nosotros poder agarrar una obra pública, pero en verdad desde el principio para darle más trabajo a más compañeros, porque hay muchos compañeros que quieren entrar y es poca la obra que tenemos para claro. hacer. Por eso queremos que Provincia si nos puede dar la obra provincial para hacer el asfaltado, cualquier cosa, nosotros estamos capacitados para trabajar ahí. Claro. No, y aparte el tema de los materiales, ¿no? porque claro. los materiales también los provee la organización. Sí. Ah, sí, nosotros por eso por ahí eh, eh, estamos cortando a veces eh, para poder pedirle a la provincia que vea que podemos eh, hacer obras y que por ahí nos incluya en lo que es obras públicas, cordones, cunetas. Eh, esa es la, nuestra lucha que tenemos ahora. Claro, la, la valorización del trabajo este, comunitario, pero ya sí. puesto en marcha. Eh, yo quería terminar con alguna reflexión eh, de ustedes que les ¿Qué le dirían a todas esas mamás que por ahí están viendo esto? Y, y a veces no se agobia tanto ahora el tema de la falta de recursos, la pobreza, el nivel de inflación que hay en Neuquén, todo esto que está sucediendo, que cada vez cuesta más comprar la comida y de repente aparecen estos ejemplos de autoorganización, ¿no? Claro. Eh, sobre todo a las mamás, a las chicas sí. jovencitas. Que se puede, que la bañilería no es un trabajo de hombre, sino que las mujeres también podemos hacerlo y lo hacemos muy bien. Somos responsables y... Con trabajo todo se puede sacar adelante. Nosotros estamos organizadas y somos casi todas mujeres, así que vamos muy bien, vamos encaminados en eso. Que se acerquen a la organización. La organización eh, recibe a todas las compañeras que quieran eh, luchar y buscar un trabajo digno, que eso es lo que buscamos, un trabajo con, con todos los derechos y y digno para que nos alcance para, para poder vivir. ¿Esto es de lunes a viernes o de lunes... ¿Qué, qué horarios manejan? De lunes hay? a viernes, de ¿Ten? 8 a 4 de la tarde, eh, siempre hay gente en la obra, de lunes a viernes, corrida.